Lady Gaga canceló su compromiso. Mala suerte en el amor. ¿Será buena en el trabajo? Lady Gaga asistirá este domingo 24 de febrero a los premios Oscar, por el cual está doblemente nominada, sin Cristian Carino. La cantante pop y actriz se separó y canceló su compromiso con el representante de figuras. La actriz de A Star Is Born y Karino desataron los rumores de separación durante los Grammy cuando él no asistió a la ceremonia de donde Gaga se llevó. Tres premios Grammy. Karino no solo no estaba allí, tampoco el enorme anillo de compromiso de 400 mil dólares, de Zafiro Rosa, que le había dado a la cantante. Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan, afirmó una fuente allegada a la artista a la revista People. No hay una larga historia dramática, agregó. Gaga y Karino se separaron tras dos años de relación y después de haberse comprometido en octubre del 2018. Quien hace unos años sorprendía por su melodiosa voz, música estrambótica y atuendos alocados, ahora participa en la contienda para llevarse a casa el premio Oscar a Mejor Actriz. Se trata de Lady Gaga, que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pero como no todo puede ser color de rosa, después de un par de semanas de rumores… Se confirmó que el compromiso entre la artista y el agente de talentos, Cristian Carino, terminaron su compromiso. El representante de Estefan y Joanne Germanota, nombre real de Lady Gaga, dio a conocer la noticia a la revista de entretenimiento People, Pero no dio detalles profundos. Una fuente alterna le comentó a la publicación, simplemente no funcionó. A veces las relaciones terminan, luego agregó, no hay una dramática y larga historia. Por otro lado, una fuente anónima compartió a E. News, el portal de variedades, que Karino estaba tratando desesperadamente de volver con ella. El rumor comenzó el pasado 10 de febrero, cuando la intérprete de Million Reasons asistió a la gala de premiación de los Grammy y no estuvo en compañía de su pareja. De hecho, no llevaba el lujoso anillo que él le dio de compromiso, que incluye un zafiro rosa, valorado en 400 mil dólares. Hace una semana una fuente alterna dio la razón por la que Lady Gaga no llevó la joya. Ella simplemente no estaba usando su anillo debido a su actuación, y añadió, han suspendido todos sus planes de boda hasta después de la ajetreada temporada de Gaga, pero aún planean casarse este año. Todos sus seguidores esperaban que la artista estuviera acompañada por Cristian Carino, teniendo en cuenta que él la acompañó a las galas de los premios Golden Globes y SAG este año. Pero cuando Gaga subió al escenario en los Grammy y dio su discurso de aceptación ni siquiera le agradeció, en su lugar, habló sobre la salud mental. No se sabe si la decisión será definitiva y si Lady Gaga preferirá mantenerse soltera por ahora, en estos momentos la expectativa está en saber cómo le irá en los Oscar. Teniendo en cuenta que está nominada a Mejor Canción por sayo y a Mejor Actriz por su, su rol protagónico en el filme A Star Is Born. Luego de algunos días de especulaciones, finalmente se confirmó el quiebre en la relación entre Lady Gaga y su prometido, Cristian Carino. La información fue confirmada por el representante de la artista a la revista People. Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan, señaló al citado medio. No hay una larga historia dramática, agregó. <risa> rumores en torno a la separación surgieron luego que la cantante asistiera sola a los premios Grammy, y sin su anillo de compromiso. Pero no solo eso, ya que además llamó la atención que tras recibir su galardón al mejor dúo por su canción Sayou, la cual forma parte de la película Star Born", no agradeciera a Karino. Otro detalle que daba luces sobre el término del romance ocurrió el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín. En aquella oportunidad, Lady Gaga no subió ninguna foto junto a Karino. En cambio, la actriz compartió una imagen de un tatuaje en su espalda. Un tatuaje por Debbie en Rose por la hermosa arroba Winterstone en mi médula espinal ahora es una rosa, escribió ese día. Recordemos que fue en octubre de 2018 cuando la intérprete se comprometió con su entonces novio, casi un año después de que comenzaran los rumores del romance.